firmó las autorizaciones para la liberación oficial de todos los presos políticos del país. Esto incluía a los tres anarquistas que seguían encarcelados. Hablamos con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre su liberación y sobre las próximas elecciones en el país, entre otros temas. Pueden encontrar más información también en inglés en el sitio web de ABC Bielorrusia, abc-belarus.org. Saludos. El 22 de agosto saltaron la noticia de que el último dictador de Europa iba finalmente a liberar a los presos anarquistas Ihar Alinevich, Mikhail Tsiadok y Artyom Prapapenko. ¿Cuál es el contexto de fondo de esa decisión? Algunas de vosotras sabéis que Bielorrusia a veces es conocida como la última dictadura de Europa. El país vive constantemente bajo sanciones económicas y políticas por violar los derechos humanos y políticos de la gente, así como por la represión que ejerce. La Unión Europea y los Estados Unidos llevan pidiendo, desde el año 2010, la liberación de todos los presos políticos. Desde entonces, mucha gente ha sido amnistiada y liberada por el presidente. En agosto del 2015 todavía quedaban seis prisioneros políticos encerrados, incluyendo a nuestros compas y a un candidato a la presidencia. Al mismo tiempo, Lukashenko se está preparando para las próximas elecciones del 11 de octubre del 2015. Estos gestos han sido un intento de ganar credibilidad en los estándares europeos para dar un nuevo golpe político. Lukashenko ha estado usando el mismo patrón cada vez que necesita algo de Europa. Esta vez espera el reconocimiento de las elecciones como transparentes y democráticas. Lukashenko ¿Tuvieron que firmar o comprometerse a algo? ¿Cuánto tiempo de condena les quedaba aún por cumplir? Arzion Plakapenka pidió la absolución en febrero de 2015, pero la petición fue rechazada en abril de ese año. El resto de prisioneros nunca firmaron nada y fueron perdonados por iniciativa del propio presidente. Mekalait se supone que tenía que ser liberado en marzo de 2016 y en noviembre de 2018, y Arzion en enero de 2018. Fueron todos los presos políticos liberados, y si no... ¿Quién sigue todavía en prisión? Sí, han sido liberados todos aquellos reconocidos internacionalmente como presos políticos. Al mismo tiempo que estos acontecimientos, a principio de agosto, tres personas fueron detenidas por hacer grafitis políticos. Provienen del llamado movimiento étnico-anarquista. También apoyamos a cuatro antifascistas que no están reconocidos como presos políticos por las organizaciones internacionales y a un anarquista que prefiere que su caso no sea público. And an anarchist who prefers his case not to be public. y solo por curiosidad. ¿Qué vendrían a ser étnico-anarquistas? A ver, son gente que provienen de movimientos antifascistas, ultras o hooligan, que han sido influenciados por el patriotismo y las consignas nacionalistas. Defienden las ideas antifascistas y antiautoritarias, pero a su vez luchan contra la opresión cultural rusa y promueven el resurgir de la lengua y la cultura bielorrusa. Esta combinación genera eslóganes como Bielorrusa debe ser bielorrusa, la revolución de las conciencias está llegando... O oh, paz para las chabolas, guerra a las mansiones. Revolución de la conciencia, está llegando. Peace a huts, guerra a palaces. ¿Cómo se reorientará el foco de trabajo de ustedes a partir de ahora? Estábamos prestando mucha atención a los compas liberados en 2010 y 2011, cuando necesitaban más ayuda. Con el tiempo, nuestro apoyo se repartió equitativamente con el resto de nuestros presos. Por eso, aunque los hayan liberado, no podemos decir que hayamos perdido mucha carga de trabajo. Por ahora, nos estamos preparando para la nueva campaña electoral, que suele acabar en arrestos y sentencias. También intentamos hacer trabajo preventivo, educando a activistas con estrategias sobre cómo evitar la represión o cómo ponerle las cosas más difíciles posibles a la policía. ¿Qué expectativas políticas y de represión tienen para las próximas elecciones en otoño de 2015? A ver, por ahora es muy sospechoso que la represión aún no haya empezado. Quizás la policía ha decidido empezar por los anarquistas étnicos y los hooligans. En verano ha habido algunas detenciones. Consideramos esta inacción como una táctica, ¿no? La policía no se olvida de los anarquistas ni de sus círculos próximos, como vimos en la redada de un concierto punk y en algunos otros casos que empezaron después de la campaña de solidaridad, en enero o febrero del 2015. Creemos que la policía espera el momento justo para usar sus listas negras y empezar a detener a gente con la sospecha de que van a participar en acciones. Respecto a las elecciones, aún no está claro si habrá protestas, porque la oposición está muy dividida y es peligroso movilizar a la calle. Si miramos atrás en 2010, cuando todos los candidatos a la presidencia fueron arrestados, los anarquistas estamos lejos de tener una amplia base social que se una a nuestra llamada a la protesta. To to streets, 2010, a protest. Muchas gracias.